Tenemos una llamadita ah, Porque eh, Señores, esto esto no puede ser Esto no puede ser, señores Esto no puede ser Los profesores no pueden En un país que lo que más necesita es hora de clase y aprovecharla al máximo. Venía ahora de que, que van a cogerse una semana extra. No, no puede ser eso. No puede ser. Tienen que dar clase hasta el día 20. En eso estoy de acuerdo con el Ministerio de Educación. Por eso yo siempre planteo. La tesis de Mao Zedong. Hay que luchar. Con ventaja. Con razón y sin sobrepasarse. Porque. La verdad es que eso lo deja muy mal parado a los profesores. Muy mal parado, señores. Eh, vamos a esperar que los profesores, porque eso le, le haría mucho daño al sindicato, a la ADP. Si por la mala se cogen el tiempo que no le corresponde para las vacaciones. Esos muchachos lo que más necesitan es Aprovechar al máximo, al más mínimo Minutos de clase Para que aprendan Porque bastante más No saben leer Y lo que leen lo, no lo entienden No saben ni sumar ni restar No saben matemáticas No saben geografía, no saben historia No saben, no saben nada Y si los maestros cogen en, en, en, Tres meses de vacaciones En Semana Santa cogen otros tiempos ¡Por Dios! ¡Pero vamos a ser más conscientes! Buena mi amor! ¿Cómo tú estás? Hola, Omar. ¿Cómo tú estás? Omar, por eso es que tú que país de país de cada día, peor. Esto una que, situación... Esto... Ahora yo te voy a decir una cosa. Oye, nunca se ha visto una vacación de antes del 20. ¡Nunca! De, de ¡Nunca! De la, de la, ¡Nunca! ¡Nunca! Antes, cuando estaba uno más joven que estaba en la escuela hasta el 22 era que se salía. Ahora puede salir el día 20, pero ¿para qué van a hacer esos muchachos de día ahora? Me siento un bojillo a, a, a, a chatear y a ver un tantas... Oye, lo de, este, pa, lo de este país es un absurdo en todos los lados, este país es en bromo, señores. Porque, oye, es, está bien, yo defiendo a los profesores, pero cuando tienen su, cuando tienen cuando su tienes, derecho... Para claro, tomar, claro. Pero claro. Eso es un error de los más grande que pueden cometer eh, eh, eh, el ministerio de aquí de San Francisco Macorio, del país entero. Pero no, un gran... no, señores. Por eso que después le niegan sus vacaciones y, y no tienen derecho a reclamarla, porque ellos tienen una, una vacaciones todos los días. Eso es verdad. Cuídate sí. mucho. Cuídate tú también. No, pero es una cosa, señores, eso es un absurdo. Este es el país de los absurdos. La gente se ha vuelto loco aquí. La gente ha perdido la razón aquí en este país. Buena tarde. Buenas. Sí, buena. Buenas. Sí, le escucho. Te lo une y a lo y a la lo, lo, y lo va a pagar juntos ¿sí? <risa> yo no quiero hablar de eso porque el otro día hablé y un amigo me puso guapo porque la gente no quiere que le digan la verdad y yo he visto que eso es una estafa que imagínate entonces la gente se pone guapo porque la gente lo que quiere es que le, le van a pagar para que la entonces no les gusta la verdad es amarga y eso de los rosarios, señores, eso es mentira. Pero ya eso se emitieron comunicado. Este es el pueblo, este es el pueblo más zángano que yo he visto. Tu pueblo zángano que le gusta que lo engañen. Buenas tardes.